¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Cecilia de Birli y creadora de la Academia Libre Emprendedor y en este vídeo quiero hablar de una situación que quizás has atravesado o que tal vez está generando dudas. Despedí a mi cliente y ahora, ¿qué hago? Quiero dejar de trabajar con ese cliente o ya he dado ese paso y ahora estoy totalmente perdido, no sé por dónde empezar, no sé por dónde captar otros clientes, no sé si he cometido un error, si no he cometido un error, qué es lo que ha fallado, por qué he tenido que llegar a este punto. Bueno, en este momento puedes estar haciéndote 9000 planteos, 9000 preguntas y de ello quiero hablar en este video. Te voy a contar mi propia experiencia, la primera vez que decidí despedir a un cliente y cómo seguí trabajando para generar más clientes para que mi negocio siga funcionando, cuáles fueron los errores que cometí, por qué llegué a este punto y qué tuve que hacer. Te lo quiero contar todo dentro de este vídeo, pero antes te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de YouTube, actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana. Y ahora sí vamos a hablar de este tema, te voy a contar cuál fue esa situación cuando despedí por primera vez a un cliente y qué hice. Vamos a ello. <risa> Como te decía anteriormente en este vídeo, vamos a hablar de esa situación en la que tienes que dejar ir a un cliente, en la que decides despedir a un cliente. Esto es algo que muchos emprendedores no nos planteamos ni siquiera cuando comenzamos. Tenemos la idea de, bueno, por un lado hemos emprendido, si queremos ser nuestros propios jefes, queremos trabajar con aquellos clientes con los que nos sintamos a gusto, en aquellos clientes eh, con los que nos gusten aquellos proyectos con los que estamos trabajando, con los que podamos trabajar de forma correcta, organizada, planificada, que nos dejen ser creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos miles de ideas, pero luego lo que sucede es que captamos un cliente, la cosa no funciona como nos gustaría, pero nos la aguantamos. ¿Por qué tenemos miedo? Porque viene el síndrome del impostor a decirnos si lo dejas, no vas a conseguir otro cliente. Si dejas a este cliente, va a bajar tu facturación y vas a tener problema para pagar tus gastos fijos. Si dejas a este cliente, nadie va a querer trabajar contigo. Si dejas a este cliente, va a hablar mal de ti. Si dejas a este cliente, la gente va a decir que si dejas a este cliente, va a pasar tal otra cosa. Nunca más vas a tener un cliente y cosas Así se nos cruzan por la cabeza. Seguro que te ha pasado si sí, has estado en ese punto de tener que tomar esta decisión, que es difícil, sobre todo cuando es la primera vez que vas a dejar a un cliente, o tal vez te está pasando ahora, y espero que de ser así te encuentres con este vídeo y te ayude a dar este paso. Lo primero que quiero decirte es que Aquel día que decidí despedir a mi cliente por primera vez, la primera vez que di el paso y le dije a un cliente yo no quiero trabajar más contigo, fue la mejor decisión que tomé para mi negocio. Una decisión que por supuesto medité mucho, a la que le di muchas vueltas, estuve muchos meses, ni siquiera días, dándole vueltas a esta decisión. Hasta que llegó un momento, como quien dice, una gota que colmó el vaso y le dije, yo no puedo trabajar más contigo. ¿Por qué tuve que dar este paso? Bueno, hoy en día, eh, si hago un pequeño mea culpa, debo reconocer que yo no supe en su momento poner los límites claros y no supe establecer una forma de trabajo que se respete. Fue mi culpa, evidentemente, por la inexperiencia, por eh, esas ganas de trabajar 29 horas al día con el cliente para que todo salga perfecto, para que esté contento, para que quiera seguir trabajando conmigo, para que cada vez me encargue más proyectos, pero en realidad nada de eso pasó. Cada vez las exigencias eran más altas, cada vez las eh, cosas se complicaban más, cada vez las, vamos a decir, faltas de respeto eran más graves. ¿A qué me refiero con faltas de respeto? No hablo evidentemente de insultos ni nada por el estilo, sino faltas de respeto a generar cambios en mi trabajo todo el tiempo, avisándome con 5 minutos de antelación y exigiéndome realizar ese tipo de cambios, llamadas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, días en fin de semana, en momentos en donde le había comunicado que me iba a ausentar, por ejemplo, por vacaciones, eh, llegar al punto de tener eh, inconvenientes familiares por no poder atender situaciones familiares, por estar presente todo el tiempo con el teléfono, que si te respondo, que si ahora quieres esto, que si me lo has cambiado, que si lo he cambiado pero ahora te has arrepentido y quieres volver a lo anterior, que si tengo que hacer esto o aquello. Yo no supe poner esos límites desde el principio. No supe decirle a esta persona en mi afán de querer trabajar, de querer hacerlo genial, de querer entregarme al completo eh, y esperar que del otro lado haya una persona que entienda que aunque yo me entregase al 100% y me pusiese la camiseta de esa empresa, también merecía mis días de descanso, mis días de vacaciones, mi eh, fin de semana de desconexión, tener un tiempo limitado para trabajar, un horario, no un horario que ya de por sí es bastante amplio si hablamos de un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, pero aún así recibí llamadas a las 2, a las 3, a las 11 de la noche y siempre con urgencias, todo era urgente constante, constantemente, hasta que un día dije, basta, un día recordé eh, algo que me dijo un compañero en una agencia de marketing en la que estuve trabajando y que me dijo, no somos cirujanos, esto no puede ser que todo el día vaya de urgencias. Y aquellas frases me dieron vuelta y eh, hicieron que caiga, que me dé cuenta de que realmente esto no podía ser así. Como decía anteriormente, evidentemente hubo un error por mi parte de, eh, con estas ganas, con este entusiasmo, no establecer un horario no establecer unos eh, métodos de comunicación y recibir llamadas, emails, eh, mensajes de, de whatsapp, eh, mensajes por eh, hangouts o ahora google chat eh, mensajes por Facebook, mensajes por Instagram, mensajes, bueno, por todas las vías de comunicación habidas y por haber. Por lo tanto, que te recomiendo que todo esto quede claro con tus clientes desde el principio para que te evites dolores de cabeza. ¿Cuáles son las vías de comunicación que vamos a utilizar para comunicarnos? Eh, si me envías un email, no hace falta que me envíes un WhatsApp para avisarme que me acabas de enviar un email. Ya voy a yo revisar los emails todos los días, voy a tener mi bandeja de entrada siempre al día y vas a recibir una respuesta en menos de 48 horas o de 24 horas o de 12 horas o el tiempo que tú consideres que debes hacerlo. En función de, evidentemente, del servicio que estés prestando. Surgirán urgencias, por supuesto, pero deben ser las mínimas. No puede ser constantemente urgencias, salvo que, como decía mi compañero, seas cirujano y no puedas negarte a que haya urgencias en tu trabajo. Otra de las cuestiones importantes a dejar en claro es cuál es mi horario de trabajo. Trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Trabajo de lunes a jueves y los viernes estoy ausente. No tienes por qué estar contestando todo el tiempo mensajes, llamadas, estar cenando. Yo estaba cenando y contestando llamadas, contestando mensajes. Estaba de vacaciones y estaba contestando mensajes. He estado... Incluso, aunque esto te parezca ridículo, de carnaval y contestando llamadas en el medio de una, de una fiesta por el miedo a perder ese cliente. Por eso quería empezar este vídeo diciéndote que fue la mejor decisión que, que tomé porque cuando estos límites no se establecen desde el principio es muy, pero muy difícil educar a, una, a un cliente a... Ahora, a partir de ahora, vamos a tener estos dos límites. No diga que, que sea imposible y quizás puedas, puedas lograrlo, pero todo es mucho más sencillo si desde el principio dejamos en claro cuáles van a ser las vías de comunicación, cuál es el horario y cuál es la forma de trabajo para trabajar de forma también organizada. La desorganización hace que trabajar sea muy difícil, que si yo estoy esperando un material, tú no me lo envías, ahora resulta que las cosas no salen como tenían que salir, pero la culpa es mía, pero la culpa es tuya, pero no sé qué, pero tú no me enviaste, pero tú no me dijiste, pero tú no me recordaste, sea muy pero muy complicado que podamos hacer un trabajo eficiente, que podamos trabajar de forma ordenada y que por lo tanto podamos conseguir los objetivos que nos hemos marcado para eh, conseguir juntos. Entonces esto también tiene que quedar en claro desde el principio. Otra de las cuestiones que puedo recomendarte es que nunca dependas de los clientes que tienes actualmente en tu negocio. Tienes que constantemente estar realizando acciones de venta para generar nuevos clientes de forma constante y recurrente. En el momento en el que no te sientes a gusto trabajando con una persona, puedes decirle Adiós, no somos compatibles, no podemos trabajar juntos sin miedo a que tu facturación va a caer, que no va a entrar otro cliente, que no sabes con qué, qué vas a hacer, que no puedes pagar tus eh, gastos, que ahora tienes un problema, etcétera, etcétera. Todo esto es mucho más sencillo si todos los días trabajas en conseguir nuevos clientes en que tu empresa no dependa solamente de los clientes que tienes actualmente porque evidentemente los clientes van, vienen, eh, consiguen otro proveedor más barato, no necesitan más tu servicio, no terminan de encontrarle el valor a tu servicio y quieren dejar de trabajar, hay un malentendido entre ambos, tú no te sientes a gusto con esa persona. Recuerda, y esto es muy importante porque esto es algo que a veces olvidamos y es que no solo se trata de el cliente está contento con mi producto, con mi servicio, con lo que le estoy aportando, con cómo llevamos, sino que también tú tienes el poder para decidir dejar de trabajar con, con alguien y que por lo tanto si estás eh, constantemente buscando clientes no vas a nunca depender de una sola persona. Tu facturación nunca se va a ver eh, perjudicada si constantemente estás generando clientes si están entrando nuevas personas porque sabrás... Ahora dejo a esta persona, pero mañana, pasado, la semana que viene, entra otro nuevo cliente y ya está. Este problema está resuelto y luego seguiré buscando más, más clientes. Me tomaré el tiempo que necesito para incorporar para el onboarding de este, de este cliente si es que lo requiere y ya está. Y ese es todo el problema que tengo que hacerme, pero no necesito estar tolerando a un cliente que no respeta mi trabajo, que no respeta mis tiempos, que no me respeta como profesional, que no respeta mi opinión, simplemente porque eso va a perjudicar la economía de mi hogar, la economía de mi empresa, mi facturación, porque no voy a tener dinero para pagar mis gastos o para pagarle a eh, quizás mi equipo, ¿sí? Entonces, te aseguro que eh, esta decisión que tomé en su momento, y que tuve que tomar más veces, no fue la única vez, fue una de las mejores decisiones que tomé dentro de mi negocio, y tenemos la libertad, porque precisamente hemos emprendido para eso, de poder hacerlo, así que te animo a que si hoy estás trabajando con un cliente que no está respetando tus opiniones como profesional, el trabajo que estás haciendo, el esfuerzo que estás poniendo en, en su empresa, que no está respetando tus tiempos de descanso, que no está respetando todo lo que le estás aportando, te animes a dar el paso y a dejar de trabajar esa persona. porque Cuando una puerta se cierra, siempre digo que se abren muchas más. Este no pretende ser un vídeo motivacional, que ya sabes que no es, mi, no es mi estilo, pero sí que quiero que seas consciente de que no tienes por qué estar atado a esa persona que te está consumiendo un tiempo, una energía, que realmente no eh, estás eh, enfocando en el lugar correcto. En el momento en el que yo despedí a este cliente, me pude abrir a captar nuevos clientes y a trabajar con personas que realmente valoraban mi trabajo, personas que estaban dispuestas a trabajar e involucrarse en el trabajo que yo realizaba, personas que están dispuestas a respetar mis tiempos, Personas a las que desde el primer momento les puede dejar en claro cuáles eran las normas para trabajar conmigo y con las que hoy en día sigo trabajando después de más de cuatro años. Así que te animo a que puedas dar este paso si estás en ese momento en donde no sabes qué hacer, no sabes si debes dejar a ese cliente o no, porque seguro que hay otras cientos de personas esperando para trabajar con, contigo a las que no estás pudiendo atender por perder el tiempo o por invertir como quieras verlo, el tiempo de trabajar con alguien que realmente no valora todo lo que tú podrías aportarle. Así que espero que te sirva, que te ayude a reflexionar, que llegue en el momento que lo necesitas o que lo tengas en cuenta para evitar todos aquellos inconvenientes y no tengas que llegar a este punto de tener que despedir a un cliente, si dejas todo en claro desde el primer momento, si todo es transparente, si quedamos eh, de acuerdo en cuáles van a ser los procesos de, de trabajo que vamos a llevar adelante para que podamos hacer un buen equipo y podemos sacar todo el proyecto adelante, ¿vale? Espero que te sirva este vídeo. Si es así, déjame un comentario. También te animo a que si quieres seguir aprendiendo sobre ventas, si quieres conocer estas cosas que me pasan en el día a día con mi negocio, te apuntes a mi lista de email marketing en la que todos los martes, jueves y domingos envío un correo en donde cuento experiencias, ideas, en donde hablo sobre cómo vender de forma natural y sobre todo con tu personalidad. Puedes hacerlo en liveemprendedor.com barra email. Te voy a dejar el link aquí abajo y también no olvides suscribirte a mi canal que me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.